Pues, bueno, pues la vida nos hace ir evolucionando y hacia adelante siempre y, bueno, pues en aquel momento como coordinador TIC, digamos que yo era ya consciente de que estaba terminando una etapa que, si no me equivoco, me llevó 12 años, si no lo recordar, o sea, una etapa bastante amplia. ...en la que, bueno, dio pues medio tiempo a, a participar en muchas iniciativas... ...a liderar también en el centro muchas, muchas iniciativas... ...entre ellas Escolarium... ...y digamos que el, aquella reunión de Zafra, aquella entrevista de Zafra... ...fue un poco el colofón al, a la parte de, de Coordinación TIC... ...y claro, al pasar a la dirección del centro... ...pues lo que noto yo que, que cambia es... ...que los objetivos tienen que ser distintos... La, las formas también tienen que ser distintas. En cuanto a las tips, para mí era, eh, pues muy fácil. Yo tenía claro en mi cabeza lo que teníamos que hacer y era simplemente pues, convencer a mis compañeros para que fueran al mismo, al mismo sitio que yo. Eh, desde la dirección es diferente porque ya se tocan muchas más, más áreas. Por ejemplo, mucho trabajo con la familia, con el alumno con el profesorado. Sí, pues nosotros seguimos participando mucho. El, lo bueno quizás es que, el, eso quizás la dirección ve una perspectiva distinta, es que en cierto modo se han normalizado las cosas que antes eran proyectos de innovación o era, por ejemplo, el, nosotros también usábamos, por ejemplo, la Google Suite desde hace muchísimo tiempo, el trabajo colaborativo era algo es igual, hoy en día ya es una constante que casi que no lo tenemos que ver con innovación, con el alumnado igual, para ellos, por ejemplo, pues eh, trabajar con compartir documentos, con otro tipo de cuestiones es, es sencillísimo, entonces esa parte la verdad es que sí la veo, la veo que, eh, que había una evolución grande y además una evolución de la buena de las de la silenciosas, de no tenemos que hacer innovación para ver cómo funciona, sino esto que antes hemos probado y nos ha ido bien, ahora ya lo entendemos como un recurso más como una herramienta más, que creo que es a lo que, a lo que tenemos que tender. Sí, estamos, estamos precisamente en ello porque el, hemos, estado, hemos sido un poco erráticos al principio porque eh, bueno, pues, también cambias de faceta, en mi caso por lo menos, y bueno pues hasta que me he podido hacer un poco, digamos, a, pues, al trabajo habitual de la dirección, ...pues bueno, pues he necesitado un tiempo de, de ponerme al día... ...entonces ahora sí estamos haciendo una, una estrategia... ...a medio y largo plazo... ...en el que ya vamos a incluir de forma natural... ...todas las metodologías emergentes... ...las metodologías activas, ágiles... Eh, ...por ejemplo, tenemos pequeñas iniciativas... desde hace tiempo, que bueno, pues son individuales... Eh, pues ...un profesor, por ejemplo, que hace alguna cosa de gamificación... ...unas cuantas de profesoras que se juntan hace algo de ABP... Eh, otro pequeño grupo hace, por ejemplo, aprendizaje de servicio, por ponerte un ejemplo, pero desde el centro, digamos, no está el, no está todavía una propuesta formal ni en firme en ese sentido. Pues ahora, precisamente, estamos en esa parte. Estamos acabando la formación para ese tipo de metodologías de, de prepararla y luego da el salto ya a implantarla a nivel de centro, a nivel ya de, bueno, pues que el profesor que venga, por ejemplo, pues sepa que, vamos a poner gamificación que quizás pueda ser la que más tenga que ver con, con las TIC ¿no? bueno, pues que la gamificación está incluida, en qué materia se puede dar, en qué curso, eh, con qué alumnado y estamos en el paso ese de ir saltando a, pues al, al siguiente componente de innovación y cuando estemos afianzándonos en ese yo sé que habrá otro al que tengamos que saltar y tengamos que pasar pero bueno, el, la profesión docente yo no la entiendo por lo menos sin esa necesidad constante de estar a la vanguardia y de estar buscando nuevos objetivos y nuevos retos